Hola, eh, hoy les voy a traer un plugin muy básico también, eh, depende del chat, que es una pequeña notificación cuando matamos a un jugador o a algún animal. Básicamente lo que hace este plugin es decirnos a qué distancia matamos al jugador o al animal, dependiendo el arma que tengamos. Acabo de dar una pequeña demostración con este pequeño Lobo para poder mostrarles en el chat cómo va a estar configurado predeterminadamente el plugin. Si nosotros deseamos cambiarlo, simplemente vamos a poder ir a la parte de configuración del plugins. vamos a buscar el plugin llamado Dead Notes. y vamos a encontrar las notificaciones en inglés dependiendo el arma dependiendo la distancia si es un jugador o un animal les recomiendo que en todos los casos puedan cambiarle su mensaje ya que son bastantes como ven son muchos de diferentes tipos de arma estilos a través de un helicóptero animal, un animal que mate a un jugador o viceversa entonces básicamente esto va a llevar un poquito de tiempo pero si querés manipular un servidor que esté en español deberías configurarlo en esta parte lo demás no lo, no lo recomiendo, ya que el plugin ya está configurado a su manera y no hace falta tocar nada. Espero que le haya servido y le guste este plugin muy fácil y cómodo para nuestro servidor rostro.